oportunidad muy positiva eh, en el marco de los 50 del, del 50 aniversario ¿no es cierto? De, de la Universidad Nacional de Misiones, eh, esta opción eh, organizada por la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad, eh, brindando a los jóvenes emprendedores, a los estudiantes emprendedores ¿no es cierto? de la Universidad, la posibilidad eh, de, de exponer sus productos eh, y también eh, lograr ventas, ¿no es cierto? Y que entiendo que eh, es positivo en sentido, por un lado, de posibilitar estas transacciones comerciales acá en el, en el marco de la universidad, y por otro lado, también apostar a la cultura emprendedora, ¿no? O sea, es, esa cuestión de, de no quedarse a esperar eh, por, por alguna fuente de ingresos, sino eh, justamente emprender. ¿no? Eh, buscar, buscar una alternativa eh, que entiendo eh, a largo plazo y en el marco formativo es, es, es positivo. ¿no? Bueno, estamos presentes en lo que es la primera Feria de Emprendedores universitario eh, en el marco de lo que son los festejos del circuentenario de la Universidad Nacional de Misiones. Esta idea por ahí inicia al ver que que bueno, las la facultades eh, estaban empezando a trabajar con los diferentes chicos y en cuestiones de, de emprendedurismo. Al mismo tiempo, nosotros este, este año iniciamos con algunas charlas con respecto a emprendedurismo para la formación de, de los estudiantes que, que no solo están haciendo la parte académica, sino que también buscan otras opciones eh, con una, una salida eh, laboral. Eh, así que, bueno, muy, muy felices hoy por, por la gran cantidad de estudiantes que están, la convocatoria que hubo y, bueno, lo, lo importante que acá estamos conglomerando todos los que son eh, los universitarios de las diferentes facultades que pueden venir a, a mostrar eh, su, su pequeño emprendimiento que, que va surgiendo con el tiempo. La idea es que esto continúe, que esto se instale en el, en el tiempo, eh, dar el puntapié inicial y que, que, que se siga realizando. No sé si una vez al año, dos veces al año, eso lo vamos a ir viendo, pero que por lo menos quede instaurado y que sea algo que se prolongue en el tiempo, como son los interfacultades, que ahora son los, los UMI eh, y muchos otros eventos de la Universidad eh, que quedan en el tiempo marcados. Bueno, la iniciativa surge eh, porque bueno, este año estamos cumpliendo 50 años dentro de la universidad. La idea era apoyar a los chicos ¿sí? en la parte económica, en este caso, habilitándoles este espacio para que puedan traer sus emprendimientos para, para comercializar, para que se conozca también un poco. Así que bueno, eh, es una, una idea muy buena, una actividad muy interesante, que aporta mucho no solamente a las personas que vienen a comprar, sino también a los emprendedores que vienen a vender acá. Tenemos chicos eh, de todas las facultades, ¿sí? tenemos chicos de Oberá, de Exactas, eh, de Humanidades y también tenemos chicos de la Facultad de Ciencias For eh, Económicas. Perdón. Eh, hacemos bitácoras artesanales, desde la imagen, desde el cocido, hoja por hoja, eh, hacemos todo nosotros, nos encargamos de los diseños de las tapas como también de la confección de todo el objeto artístico que vendemos. No solamente quedarse eh, con hacer muchas obras y tenerlas en su casa, sino quizás lo esencial es poder eh, pintar o esculpir, hacer un objeto, producir artísticamente algo y lo valioso de esto es que el público reacciona bien, está entusiasmado y, y se le puede notar con un gran interés al preguntarte sobre cómo, cómo es la manufacturación de, de los productos. Sí, en Oberá desde los primeros años que comencé la facultad, eh, desde el centro de estudiantes también potenciamos hacer estas ferias para que todas las personas, tanto los ceramistas, los grabadores, los pintores, eh, los dibujantes, también puedan tener un espacio donde se pueda visibilizar todas las obras que producen.